Ah, sí. El otro día Pablo se quedó en playa separado de buenos días y otro. ¿Eh? ¡Ah, que tengo que decirlo yo! Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches, cuando sea que estéis viendo esto. Como diría nuestro amigo Logan. Que por cierto, ya es el pobre, se le estaba inundando la casa. ¿Y eso? Vive, vive para el sur y se le viene a tener gota fría. Puso un tuit de. Cuando termine de ponerle flotadores a la casa, arranco directo. <risa> pobre. La leche. Bueno, un día más, estamos en este podcast, si tú eres, ¿eh? tu podcast en 360, hoy con otro salto de calidad, le he puesto otro modo a la cámara, no sé si explotará. Joder, a ver si es nueva ahora y te la vas a cargar ya. Hasta que demos con el... la imagen perfecta, que no existe, pero... Es un perfeccionista, y un tiquismiquis. No, pero nunca queda bien. Soy un perfeccionista que se conforma con como quede. Ya, ya, ya te veo. Pues tengo que mirar porque hay un accesorio para conectar los micros directamente a la cámara. Pero tengo que ver cómo funciona ese Tiene muchas cosas esto, ¿eh? Lo llamas World. Hace de más. Ayer nos acompaña Pablo, pero no Pablo Esteban, que fue el que estuvo la semana pasada, sino Pablo Fito. ¿Sí no? Lo he dicho bien. ¿Pablito? Pablo Fito. Ahora, otro autobús. Un Flixbus. ¡Ole! que todas semanas. No nos lo cruzamos, al Flexbus. Sí nada, estamos otro día más, camino de Puebla, metidos a tope en mayo. Sí, más. Ma. ¿Ya se ha pasado tan rápido el año? Joder. Metidos en mayo ya. Acuérdate cuando íbamos de aquí llena de noche. Ya te digo. Cuando volvíamos de noche. Que se nos está acabando ya el curso. Parece que fue ayer cuando empezamos. Y bueno, la semana pasada no tuvimos a Carolina porque estaba a tope con el festival de indumentaria. ¿Qué tal salió? Pues muy bien, la verdad. Un éxito. La gente de que escuché es como súper contenta. Sí. Eh, que las ponencias fueron una, una pasada. De hecho, creo que la última fue la más... el culmen, sí. Eso escuché a la gente que estaba salió. O sea, como diciendo, absolutamente increíble. Sí. Pero bueno. También recordad que coincidía en, No, no coincidía en fecha porque fue una semana antes, ¿no? Pero no lo hemos comentado. El festival de… O sea, el festival, venga. Era no de la bonita de Bajo Duero. Sí. Que es que vi otro día la foto de que le habían dado ya la recaudación de la parte solidaria. Sí, si fue la anterior, me parece, no me sí. Y no lo habíamos comentado en el podcast. ¿Y qué más, qué más, qué más? Pues si así en esta semana que me acuerde, no sé muchas cosas, pero así para comentar que ya tope con romerías ah sí hombre que hemos empezado los ensayos de la escuela de folclore claro que no se... serán los exámenes sí queremos desde aquí desearle muchísima suerte a toda la gente que tiene que examinarse y decirle que los jamones ya no Bueno, uno bueno el resto que se vayan turnando no nunca ha funcionado los sobornos en esta escuela no porque el jamón te lo comías pero no. la nota buena no la ponía tampoco no. Claro, siempre empezaron el jabón después del examen. No puedo evaluar si la nota viene. ¿Y si está malo el jamón? ¿Te ha salido con mosca? Claro, claro, no. La nota es objetiva. Bueno, que sepáis que durante estas semanas, quitando los dos días de exámenes, pues ya se pueden acudir a los ensayos de la Escuela de Folclore en el patio del Ramos Carrión, del teatro Ramos Carrión, o no del auditorio del Teatro Ramos Carrión y que está abierto para todos los actuales alumnos de Zamora y Provincia, pero también para los antiguos alumnos de Zamora y Provincia, a la redundancia. De tal manera que cualquiera puede asistir a los ensayos para repasar las canciones y posteriormente, si desea, pues también ir a las romerías. Tiene que apuntarse a la lista por si quiere merienda o comida, si quiere bocadillo o autobús. Pero bueno, seis y media a Morir, siete y media Gaita, ocho y media Dulzaina. Eh, de lunes a jueves En el patio del Ramos Carrera Espacio patrocinado por <risa> Diputación de Zamora Casi <risa> Diputación de Zamora Ayuntamiento de Zamora tendremos que empezar a meter patrocinadores en el podcast mira, a ver. Ahora está muy de moda sí. El otro día que veo un youtuber de tecnología y el otro día que anunciaba eh, algo que era como, pero ¿cómo está anunciando esto? No tiene ningún sentido. Era como un, video, un juego de móvil, una cosa así. No sé, era como... No entiendo nada, porque que te anuncian VPNs o cosas de esas, pues tiene sentido, ¿no? Pero... No sé. Así que te tenemos aquí en el podcast. Si queréis anunciaros, ya sabéis, escribiéndose en los comentarios el nombre de vuestra empresa. Que si sois una empresa de marmolería, pues... Yo tengo un azul de fuego que se me ha levantado. <risa> No te aprovechas tú ni nada. No, claro, es que ¿qué vamos a pedir de colaboraciones en el podcast? No sé, soy, soy, soy, soy. alguien que haga panderetas, <risa> Bueno, mira, si, si algún fabricante de instrumentos quiere dejarnos un instrumento, pues lo probamos aquí en directo en el coche. No habría abrimos, vamos, ningún problema. Claro, a ver, creo que es la más insonorizada que esta, quitando el ruido de fuera, pero los coches son salas muy buenas insonorizadas. Sí. Si queréis grabar un día algo, en el coche, está muy bien. Y cuanto más caras... y, ya si lo, y ya si lo metes en una IA, ya ni de vuelta. Ya, ya, ya. Pero es verdad, si os veis de parados, eh, grabando en el coche. Eh, ¿Qué ritmos nos quedan por ver? Porque es que os digo, así no se mata tan loca que Carolina y yo no hemos podido despachar. ¿Qué? ¿De qué no hemos hablado? ¿La Muñeira? Hemos hablado. Muñeira, ¿quieres pasarte ya ritmos de fuera de Zamora? ¿Algo nos tienes que dar de? No, algo hay en Zamora, de Muñeira. También. Bueno, venga, me parece… Me parece no os dais una idea, podemos hablar de otra cosa. Si quieres… No, no, no, mola, mola. Mola esos ritmos atresillados y cuaternarios. Recordad, por ejemplo, que una estructura similar a la muñeira, en tanto que son compas compás cuaternario, que se construye con, con tresillos, al menos en su base y demás, era el ritmo de brincao, ¿vale? Entonces, el ritmo de brincao… Eh, tiene una similitud al final con la muñeira. Taca, tan tacatán, tan taca tan Quitando, taca, tan, tan. quitando que o no la muñeira, realmente como tal sería... Sí, las estructuras básicas ¿sí? ¿Qué ocurre? Que en, la, en el brincao jugamos casi siempre al contratiempo, en la muñeira vamos al tiempo, eh, redoblamos la muñeira o la arriscáis en bandeta o no vamos, pero... Depende. Claro. Sí. sí se puede. Bueno, esa es la base. Luego hay una, un ritmo de muñeca que hacen los gallegos, que es pam, pam, pam, pam, pam, taca, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, los de pam, pam, yo creo que la mayoría de la mayoría hacen inconscientes. No sé, pero yo hay veces que me pongo a escuchar cosas de. muñeiras y es como ¿O ¿Cómo pueden encajar eso con la melodía si a mí no me encaja? Pues, pero encaja. Ahí está la magia de la ritmo, Por ejemplo, el ritmo de Alboradas bresa. A mí me gusta hacerlo en fusas y comprimirlo mucho y que queda como súper cuadriculado, pero es verdad que escuchas algunas grabaciones en las que perfectamente lo coherente sería escribir la Alborada en 2x4, pero en la, el ritmo en 6x8. De tal manera que tienes una polirrime ahí brutal, o sea, súper, súper, súper chula. Entonces, sí, es verdad que ahí se juega con el puntillo. que ese puntillo, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. más el contratiempo ahí es un puntazo. Pero bueno, yendo a esa Zamora, a esa base de la muñeira, eh, bueno, claro, por ejemplo, Río Manzanas, Muñeiras de gaitas de Río Manzanas. Tengo que ver si en este podcast me da la vida para meterle el audio como la otra vez. Pero es que en serio no sabéis el trabajo, Fox. Eh, en Frente de Moril, yo no sé si para la zona de, de San Pedro de Zamudia o para esos sitios, ¿te acuerdas esos ritmos chulos de la Alborada y eso? Yo no sé si había una muñeira. Pues ahora no me doy cuenta. Alberto, déjanos en los comentarios. <risa> es verdad, Alberto, nunca, nunca hemos hablado con él. Si nos escucha Alberto Jambrina, pues que nos deje en comentarios. Eh, las posibles muñeiras de de de Amoril. A ver, en Zamora no lo sé, en León sí. En León, sin lugar a dudas, se estilan las muñeiras. Y en Dulzaina, como muñeiras, no, pero hay ritmos de Rueda o de estos que son taca, taca, taca pero, O sea, sí. no, eso, eso es charrada, perdón. Taca, taca, taca, taca, taca, No, eso sigue siendo charrada. <risa> taca, taca, taca. Tenéis la charrada en el subconsciente, sí, cuenta sí, verdad. Nos la han metido ahí. Eh, bueno, Bretó ta ta ta por, ejemplo. Que Bretó Bueno, eso para otro podcast. Que todavía el otro día encima de la mesa había una cosa chula de Bretó, pero para otro podcast, para podcast. Off the record. Ahora me has... ahora ahora tengo yo dudas, no me fastidien, no me podéis dejar a mí así con esta incertidumbre. no te lo cuento. Vale, pero Muñeiras, pues, eh, pandereta. Y ahí Carolina nos lo cuenta. Pues no tengo mucho que contar, porque yo de aquí de Zamora Muñeiras no sé con pandereta. Si te soy sincera. A no ser que haya alguna en la zona de Hermisende, pero todavía no me he puesto yo a estudiarme el cancionero. Ya es que no hay mucho, hay mucho de, de rascar. Y además es que es un cancionero que yo he encontrado en en Galicia, pero con cosas de, de, Zamora. De, de Zamora, y es que es muy extenso, tengo que ponerme y buscar exactamente lo que es de cada sitio. Ah, bueno, claro, porque dentro de Galicia está de Zamora, tiene claro. sí, sentido, todo el del mundo. Mm, bueno, pero para, ahora cuando la tocáis con, con Pandereta, al menos, bueno, recordáis que la idea original de este podcast era darle un ámbito didáctico, entonces cuando la explicáis en Pandereta, que recursos usáis así para que la gente aparte del plátano plátano plátano sí bueno esa es para la la estructura corta porque realmente no deja de ser una estructura como un agarrado sí lo único que con más velocidad pero yo últimamente estoy explicándolo así en estructura corta todavía no he metido adorno ni nada San blancpaca pa' cata Sí, porque para, pe para empezar a tocar y cantar muñeira es más fácil que sí. tener que meter el tac, tac tac tac tac. O sea, que si toco la muñeira muy, muy, muy, muy rápido me sale el, el... ligero este. ¿Debería? No. A mí no me sale. Es lo mismo. Mario, tío, lo único que tienes que hacer es los, lo, el ritmo sin acentos. Pues no me a Adiós. Cuando llegues, manda una nota. Te audio. Pues es lo mismo que la muñeira. De hecho, además, el acento va en el mismo sitio, si le haces acento. Pero es la misma estructura muy rápida. Es ligero, estoy diciendo bien ligero, ¿no? Cuando, por ejemplo, se lo escucho tocar a Agustín, Agustín, sí, Agustín, y Alfonso, dice Agustín que demora, ese acento que mete cada dos, pues que es una pasada. Ya. Uf. Alfonso Díaz-Ausín, saludicos. que estuvo por Zamora, en el Festival de Indumentaria, toma Joel. Uh, ¿Es la muñeira casi un ritmo de final de ciclo o usáis a veces la muñeira para…? O sea, ¿qué iría antes, brincao o muñeira? Yo suelo empezar con brincao, pero porque es de aquí. Vale. Porque cuando enseño muñeira, como la muñeira… Las muñeiras que yo, can, que yo canto son de Galicia, entonces eh, siempre suelo empezar con los ritmos de aquí aunque realmente es más fácil la muñeira que el brincao. Claro que hay, hay, hay ritmos como que los planteas dentro de la enseñanza como el final, ¿no? de sí. empiezo por aquí y llego a este. Yo normalmente los ritmos así más finales de, que suelo explicar son brincao, habas, eh, sanabresas y muñeira, que son los que yo creo que son más complejos, sobre todo a la hora de cantar. Sí, de ritmos… Porque, claro, unas habas son fáciles de aprender a tocar, pero de cantar ya es más complicado. Sí. Y ya, sobre todo, en la velocidad. Claro, es que muchas veces ocurre que esos ritmos, um, digamos que no son, por ejemplo, el, el del pino, ¿no? Otro que también. Claro, pero es, el mismo, es complejo de por sí. Sí, sí, sí. Lo toques ah. en la velocidad que lo toques. Mientras que hay otros ritmos que, por ejemplo, las abas sonabresas, es una estructura como muy simple. Sí, porque no dejan de ser partes de otros ritmos que ya se conocen. Claro, pero eh, primero por ser una estructura larga y luego por ser rápido, independientemente de luego cantar sobre ello. Pero claro, en ese caso, joder, es que se complica. Por eso. Entonces, eh, por eso hay veces que nos encontramos que analizados despacito y bien troceaditos, esos ritmos que vemos como los más complejos realmente son ultra simples. Sí, pero, claro, eh, con su respectiva velocidad y sus respectivas historias… Claro, y es, es como, como el brincado. No, no todos los brincados entran en la misma parte de la estructura. Cada melodía entra en un sitio, entonces eso también los, los hace más complejos. Y en, la, en, la, bueno, en las aguas quizá no tanto. Yo creo que sí que suelen entrar en el mismo. ¿Y tú que tocas con las dos manos? Bueno, quizá te resulte más natural tocar la muñeira como la tocamos aquí la pandereta porque estamos más acostumbrados, pero... ¿dónde? O sea, porque hay veces, por ejemplo... Eh, vamos a ver, por ejemplo, el brincado o el charro, ¿no? Con, con percusión, con caja. Es verdad que lo puedes trabajar con alternancia de manos y demás, pero al dar un golpe repetido con esa mano, que dejas un tiempo ahí, no sé qué, no sé qué, le da como la magia, ¿no? de Del ritmo brincado o del charro. En la muñeira, ¿notas diferencia de tocarla con una mano que con la otra? ¿Te sientes más cómoda con la… O sea, en plan, a, a mano cambiada, a mano derecha… De hecho, a mí me sale mucho mejor eh, las partes riscadas, tocarlas como tocan en Galicia. En la muñeira, con, con el adorno, con el riscado, me sale mejor al revés que como tocamos nosotros aquí en Zamora. Me cuesta mucho menos. Sí. Claro, es que los limos van también una parte… O sea, de la morfología, de, evidentemente, si, si tocas de una determinada manera, el ritmo sonará de una determinada manera. Por mucho que te empeñes en hacerlo de otra, eh, al final estás forzando la posición, ¿no? Claro, de hecho, yo, por ejemplo, el, los acentos en la muñeira tocada contra la mano izquierda, con el, o sea, pandereta contra la mano izquierda, me cuesta mucho menos acentuarla que, que al revés. Al revés, como que me, se me traba la mano. Curioso. es No sé, también es… Que si solo supiera tocar con una mano, seguro que no tenía ningún problema. Sí, claro, no, no. Si no conoces lo que hay más allá, eh, hace que no haya más allá. De hecho, al revés me da más ligereza a la hora de tocarla también. En, bueno, aquí todavía no habría dado tiempo a a ensayar ese tipo de cosas, pero en Zamora, en la última hora habéis hecho algo con la… Con estas he hecho. De aquí de Sanabria un poquito. De hecho, le hemos metido más pandero que, que pandereta, pero la tienen casi. Pero con la mano a derecha Sí. Eso. Te decía eso, que si en la última hora de Zamora habéis hecho algo con la mano al revés. Sí. sí. Llevamos ya por lo menos tres años metiendo pandereta. A ver, también ocurre que, ¿ves? Sí, que, la, que la gente, o sea, cuando cambias la mano de la pandereta, es como cuando la frente a morir, ¿sabes? O sí. sea, la, la fredereta está morir y de con todo. Estas pobrecitas en vez de mover la mano derecha, mueven la izquierda. Claro, que es el plan de no, sí si Que es moviendo, todavía más difícil. Sigue moviendo la misma mano que estabas moviendo claro. antes, pero solo que me estás agarrando la paleta. Claro, hasta que no pillan que realmente la mano derecha sigue haciendo lo mismo y que la izquierda también, porque la izquierda… En, el cometido de la izquierda con nosotros es sujetar la pandereta, pero en Galicia es, eh, es… recibir los golpes. recibir los golpes. Y esta mano prácticamente no se mueve. Entonces, hasta que no asocian que la que se tiene que mover sigue siendo la derecha… Pues todas te tocan la, la pandereta. Como la, si fuera la vuelta la... del todo. Sí, sí. ¿Qué pasa hoy con la gente caminando por el... medio? Es que antes cuando, cuando no hemos puesto la, la cámara, eh, nos hemos encontrado a gente caminando por la catedral con sillas de bebé. Y sin reflejante ni nada, porque aquí ni Dios lleva reflectante, ¿sabes? Pero... Por el carril que no debían. Pero la cosa es, ¿qué pasa hoy con gente caminando por todos lados? Estos tienen pinta de que son... Peregrinos, sí. Peregrinos. Me llamaste peregrino, me cogiste de la mano, por favor. Triguitán, tran triguitán. Mira, ese no da para otro podcast. Los ritmos ternarios, boleros y... Se sí, sí, sí. Que es lo mismo todo. A ver. Sí, sí, sí. Como te dices Claro, oye, cada uno tiene su cosa, pero... Pero emanan todos de la misma. Madre. Eh... Bueno, en el en el canal, en esas etiquetas que nunca pongo, está una muñeira tocada con caja, con redoblante. Venga, más gente caminando, por favor. Se si escucha, el, el próximo día venimos sin coche, Carolina. Sí, claro. Y salimos el, el viernes por la noche, ¿no? Para llegar con tranquilidad y eso. Cachar un poco. Me tengo, o sea, más que nada porque venimos cargados, que tú vas tirando de maleta, piénsalo. Oye, tambor. Que el podcast dura 20 minutos o 30 kilómetros porque si son 20 minutos lo podemos hacer caminando pero si son 30 kilómetros tengo que tener 5 batería <risa> por lo menos y nada, si giréis la cámara veréis lo bonita que está Puebla y un embellecedor de mi coche pero lo bonita que está Puebla claro, como ver el plástico este señor salga usted que no los coches para aquí y según esto, 20 minutos. Ah, bueno, pues nada, está, está bien. Hoy os aseguramos que hemos salido 10 minutos más tarde. Sí, cinco, 5 10 minutos más tarde. Hemos parado a echar gasolina. No corremos. O sea, el coche va con el control de velocidad siempre a la misma velocidad. Hemos tenido que adelantar una fórmula es decir, que... Y hemos llegado antes. No me lo explico. No lo sé. Y no traemos el coche de tu padre, imagínate si traemos el coche de tu padre. Bueno, hubiéramos llegado hace dos horas. Pero no porque corramos mucho, sino porque con ese coche cuanto más tarde salíamos antes llegábamos. Era la leche. Ya no está en casa ese coche. Tiene nuevo dueño. Te vendrá bien cuando salga tarde de casa para llegar pronto. Estoy pensando que cortaría el podcast ahora, que son 20 minutos, pero como esta cámara graba un poco de más y graba con más calidad, vean ¡ay! ¿Qué ha pasado? No, es que es algo eso, esta no voy a las avis. Uh ha pasado. Que ya no se puede aparcar en la plaza. ¿Y eso? Porque ya estamos en mayo. Ya. ¿Y dónde te toca aparcar? Pues no sé. Igual por aquí. Ya, prohibido estacionar el excepto residentes con tarjeta. ¿Y no nos pueden dar tarjeta? Poner el cartel. Nadie va a decir que todo esto viene porque dije, coño dejo la, la cámara grabando para que veáis la plaza de Puebla podéis girar que no siempre os lo perdéis porque siempre el podcast se terminaba justo en esta cuesta o antes. pero claro ahora puedo dejaros la plaza de Puebla las movidas a aparcar claro ahí y estará topetado porque claro como no se puede aparcar en la plaza estoy viendo dos coches aquí en la plaza de Minosvalios ¿No otro pellejo el gato, eh. Titi titi titi titi titi. Sigitin. Eso sí, motos siempre hay. Y son no sus amigas de